del entrenador de Santos. Al principio había mucha gente que no creía en nosotros. Un poco de dificultad con lesiones de jugadores importantes en el equipo. Quizás no, no estábamos dentro de los favoritos para llegar a la final, pero hubo un gran mérito de los futbolistas. Pero a su vez iban sumando victorias, iban sumando puntos. Se colaron en, entre los primeros lugares de arriba, oportunidades para los jóvenes. Y siendo jugador del Santos, lo vería del lado de que Cruz Azul tiene mucho más equipo. Somos el equipo que menos responsabilidad tiene, digo, dentro de todo en la final. ¿no? Y bueno, ahora estamos aquí y queremos ganar la final. ¿no? Ahora dicen mucho no que Cruz Azul la va a cruzaciliar de nuevo. Y... Y como tiene muchos años y han sucedido muchos, este, muchos acontecimientos, que quizás sí, le pese en la cabeza como jugar, capaz que no. Si Santos pega de entrada, tiene muchas posibilidades de, de salir campeón. El favorito, y lógicamente, que fue en por los números que, que hizo, ¿no? Pero ojo, Santos tiene una referencia. 12, 15, 18. Hoy es 21. Referentes. De Santos han hablado. Bueno, Domaitis también en su momento jugó en Cruz Azul. bozo también. Buoso también. Jared Borghetti, que está con nosotros. También. ¿también? ¿También? estuvo. Estuvo. Estuvo en Cruz Azul. Jugos, estuvo, sí, jugó. jugó, jugó. <risa> Miguel Zavala quitó la titularidad. Estuve. Pero lo trataron mejor que el Chelis en Puebla. Ok, es muy importante. El Chelis le dijo... Yo me 50. La quitó porque yo me lesioné en el partido de final de la Copa Oro. En Chicago, en y duré como en Chicago, tres meses seleccionado. No no, Así es que explican que... bien. Ah, ya <risa> le fueron recillas, <risa> pero le dijo. Yo, te, yo cuento contigo para el siguiente torneo. Y luego lo. Luego, luego, luego. No, no, no. Qué falta contaba de con respeto. Con él cepillarlo. No, no, no, no, no. Pero bueno, pero ya, ya se limaron las asperezas y las rencillas, sí, gracias a mí. Ah, este, fuiste. Sí, sabes, sí yo los dije, lo muchachos. Ya tú pasó. trajiste la paz, Álvaro Morales. Ah, Jared no tenía. Jaren, eso, eso me cuesta ah, trabajo ah, creer, ¿eh? Eso es me cuesta. Imposible. Sí, sí, sí. enviado eh, sí. Si hay un Mesías, enviado de otro. A ver, Jared Borghetti. Así de sencillo. Yo sé lo que dijiste, Fútbol Picante, y está grabado. ¿Reiteras que para ti Santos va a ser el campeón? ¿Y por qué? Buenas tardes, Alvarito, eh, Pietra, Toño, Sergio. Felicidades por tu maratón. Gracias, qué fregón. Dejaré, es es mi próxima meta. Venga. Eh, sí, sí, sí lo reitero. No será fácil. No será fácil porque, como lo dijo Adomaitis. Eh, los números indican que Cruz Azul fue el mejor del torneo y, y eso es a considerar, pero también es cierto que la liguilla no ha sido la mejor para Cruz Azul, ha tenido dos, eh, dos series muy buenas que sagra ha, ha logrado avanzar con lo mínimo y ahí creo que es donde puedo creer que Santos tiene ventaja, porque en esta liguilla comenzando con el repechaje que le logra ganar a Querétaro, es cierto, en un repechaje pero le metió cinco. Eh, luego vino Monterrey en una serie difícil, complicada, que así se entendía que iba a ser porque iba a cerrar fuera y Santos jugando de visitante no, no consigue los mejores resultados. Lo termina sacando, termina avanzando y creo que justamente en los dos partidos para mí creo que Santos fue mejor que Monterrey. En la siguiente serie contra Puebla, sí, se enfrenta a lo mejor un equipo no de tanta jerarquía, pero un equipo que fue regular, de los más regulares del torneo, con una dinámica también muy interesante eh, como, la de, como la de Santos, y Santos logra avanzar eh, con tres, en un marcador global de 3 a 1. Y eso me da para entender que, que Santos anímicamente ha avanzado hasta la final mejor y más tranquilo, eh, confiando en, en su fútbol, a diferencia de, de Cruz Azul, que los dos las dos series las ha avanzado con lo mínimo, que ha tenido que sufrirle en el partido de vuelta para poder eh, avanzar. Y ahí creo que, que Cruz Azul puede estar un poquito por debajo de lo que es Santos en, en cuestión anímica, futbolística. Los dos creo que pueden estar parejos, aunque... Siento que lo demostrado hasta el momento por, por Santos ligeramente puede ser mejor. Yo recuerdo el partido de la fecha 1, me van a decir, es que era otro Cruz Azul. Pero ojo, es los verdad. primeros 20 minutos eran los buenos, los de la inercia positiva. Llegó Cruz Azul. Tuvo tres claras sí, de gol. Sí, sí, sí. Era para que ese partido lo fuera sí. ganando 3 por 0. Es verdad. Y Santos me di cuenta que sabe leer al rival y del 20 al 60 lo neutraliza y se da cuenta... De una pequeña debilidad que tiene Cruz Azul, pero es donde más goles le caen. Las transiciones en contragolpes, se da cuenta, tiene muy buenos centrales, Aguilar, Escobar, Catita, pero son lentos. Uh -huh. Cuando les dan el chicotazo, son lentos. Gol y... de Valdés. Que viene? trazos largos uh -huh. por los costados, con unos laterales que avanzan mucho de Cruz Azul, uh -huh. chao. Uh -huh. Los mataron, los mataron. Tú dices, Toño Valle, sí. que Santos sí. va a ganar. No que sea favorito, Exacto. pero que va a ganar. Sí, ¿Por qué? A ver, yo no puedo dejar fuera el factor anímico, la presión. O sea, esa parte no puedo dejarla de lado en una final en la cual está involucrado Cruz Azul. Bien. Porque la temporada de Cruz Azul no es buena hasta que sea campeón. Claro. Santos ya hizo un buen torneo y obviamente pretenden coronarlo con el título. Pero si la temporada acabara con un descalabro de Santos en la final, dirían, señores, hemos hecho una gran, gran temporada. Cruz Azul ya se puso en esa situación en la cual, si no eres campeón, Perdón, me importan un comino tus 41 puntos de forma injusta, sí. me importa un comino tus 12 triunfos de manera consecutiva de forma injusta, pero Cruz Azul juega con una gran, gran, gran presión que ha demostrado no ha sabido lidiar con ella. Y Santos llega de una manera completamente opuesta. Me cuesta trabajo encontrar a un equipo contra el que Cruz Azul haya jugado una final en todos estos años sí. que llegue tan, me, con, con tan poca presión como este equipo de Mira, Santos. presiones sobre Cruz Azul. Totalmente. Ahora, Jaret, Santos es un local muy poderoso. Es muy fuerte como local y es un pésimo visitante. ¿Cómo tiene que plantearse el partido de ida? Eh, jugarlo como lo tiene que hacer, eh, sacando una ventaja. Pero el, el de visita en estos momentos sí, claro que importa. Hoy ya no ya no, ya no cuenta ya no. el gol de visitante, hoy el que anote más goles es el, ajá, es el, que, el que queda campeón. Y en ese sentido creo que eh, Santos tiene que salir a eso, a buscar el encuentro. En el partido de vuelta contra, eh, contra Puebla también hizo lo mismo. Llevaba un marcador de 3 a 0 y las primeras oportunidades de gol son de Santos. Sí, sí, y sí. claras. En, en, el, en el partido también contra Monterrey, el partido fue bastante parejo y, y Santos en ningún momento se defendió. No porque no deba, porque no tiene jugadores para defenderse. Porque los dos que juegan por los costados, eh, que son Campos y Orrantia, no son laterales. Jares. Son jugadores ofensivos. Los dos contenciones, pues obviamente son jugadores que van y vienen y que sí, a lo mejor defensivamente están un poquito más parados que Cervantes y Corriarán. Sumándole a Doria y a Félix Torres, son los únicos que tiene para defender. Jared. Todo lo bueno. es ofensivo y por eso vemos un equipo totalmente yendo hacia adelante. Dime. Tomando, tomando en cuenta esto que bien explicas de lo bien que juega Santos de local, ¿cómo debería jugar Cruz Azul la ida para ti y por qué? Bueno, Cruz Azul eh, lo primero que tiene que hacer es ver cómo va a contrarrestar la, el juego tan vertical que tiene Santos Laguna, porque en cuanto agarra lo, el balón cualquiera... Va hacia el frente uh -huh. y tiene opciones por un costado, tanto a Otero como a Orrantia y del otro lado Apreciado, y a y a Campus. Y la movilidad eh, de Gorriarán y al frente lo de Mudo, que sabemos que corre para todas y por eh, todas, sí. será un dolor de cabeza para, para Pablo y, y, y para el Catita. Ahí veremos si no hay un cambio. eh Si puede jugar con meter a Escobar, que es mucho más rápido que cualquiera de estos dos centrales, uh -huh. para tratar de... De, de contrarrestar un poquito esa movilidad del de mudo y eh, en la, en la pausa que le da, que le da Valdés entonces mm. es un partido que tiene que estudiar muy bien Reynoso ya dejar de lado el que fue el de la primera fecha porque eh, el que ha cambiado ha sido Cruz Azul, creo que el que sigue sobre la misma tónica es Santos así ha jugado todo el torneo y así terminará jugando así es que eh, eso puede ser bueno o malo depende de lado que lo veas porque si sigue sobre lo mismo durante 17 fechas o casi 20 partidos que van hasta el momento jugados por Santos, eso significa que tiene bien entendido lo que tiene que hacer. No así Cruz Azul, que ha cambiado de alineaciones, sí. que muy pocas veces, si, o si estoy equivocado, no ha repetido ninguna alineación, no, no ha cambiado parados. Así es que es algo que se tiene que complicar bastante para Cruz Azul, el ver cómo contrarrestar la dinámica. Del del equipo Jared, del frente, ¿no? El otro día eh, estábamos en el programa y cuando eh, dijo Almada, yo subrayé hablando de la, de la juventud y luego, luego brincaste y dijiste, espérate, cuando yo dije, sacó el paragüitas de la juventud. ¿Qué pasa con esto? Porque Cruz Azul tiene mucha experiencia y Santos es el equipo más joven. Yo por ahí, perdóname, sí le veo la debilidad y el mismo Almada lo dijo, Jared. Eh, dentro de la cancha, Campos, lateral izquierdo, que contra Monterrey en ningún momento eh, se achicó ni, ni, ni se puso nervioso. El otro de 22 años, el Mudo Aguirre, que tiene ya algunos torneos en primera división y muchos torneos internacionales con la selección. El otro de 24 años es Carlos Acevedo, que tuvo un error contra Monterrey en el gol de, de Jansen, pero después del partido tú lo viste bien Serio, eh, sin ponerse nervioso, sabiendo que se había equivocado, pero que tenía que ir para adelante. Son los únicos tres que está. Ah, bueno, Cervantes también, que es otro menor de 23 años. Y luego que está en Ecuador Inicial. Y tiene también mucha juventud por ahí, ¿no? Ah, bueno, pero esos ya son cambios. Pero esos ya son cambios. Los, los 11 iniciales sí. creo que tienen la capacidad para saber dónde están y, y, y, y ya. O sea, decir que les va a pesar, no creo. No Los creo. Se descarados. pueden equivocar, ¿eh? Se pueden equivocar. Pero personalidad, personalidad, eso, descarados y personalidad, la tienen. Sí, Por eso yo, yo te decía que solamente hizo hincapié en ese sentido, de que cómo está trabajando el club y que le está dando oportunidad a jóvenes. No que se esté escudando en decir, cuidado que tenemos jóvenes y eso nos puede eh, jugar en contra, ¿eh? Perfecto, Jarete, mandamos un abrazo, saludos. Fuerte. Haz la pausa en fútbol.